de aquella fundación que se llamaba Roger Garodí, creo recordar y que tomó el nombre del de eh, Paradigma Córdoba en relación con el texto que escribí por aquella época influido por eh, Ramin Beglu, que es el que puso en marcha este, eh, este nombre ¿no? y de nuevo también con amigos y amigas eh, colegas eh, con los que estoy muy unido en ese proyecto de recuperación de la mezquita para la ciudadanía que hoy todo hay que decirlo está en manos privadas yo creo que es uno de los mayores pelotazos urbanísticos de toda la historia no solo de Córdoba ni de España sino de toda la humanidad que ese monumento el más importante del islam occidental eh, haya caído en manos de una sociedad eh, privada eh, por el módico valor de 30 euros que no sé si alguna relación tiene con aquel famoso texto eh, que habla de las 30 monedas de plata por las que Judas vendió a su maestro Jesús de Nazaret digo nada más, no sé si tendrá algo que ver pero para mí, pues hay una relación eh, bastante eh, estrecha, ¿no? Y mi agradecimiento a Europa Laica, eh, con esta sección de Córdoba Laica, tan generosa conmigo, porque creo que ya es la segunda vez eh, que nos comunicamos para presentar este libro de la Internacional eh, del Odio, que además coincide yo creo que de una manera bastante providencial con eh, dos fechas o dos números relacionados con mi persona el primero que es el libro 75 de los eh, escritos por mí eh, escritos ahora con ordenador pero antes y durante muchos años eh, a pluma y a bolígrafo y además coincide este 75 libro con mi 75 aniversario y entendiendo que no empecé a escribir el día que nací pues posiblemente eh, a partir de los 23 o de 20, 24 pues ha sido una cosecha que yo no sé si es muy rigurosa eh, pero por lo menos pues es un intento de eh, unir sujeto, verbo y predicado Complemento directo, indirecto y a veces circunstancial. Y así ir construyendo párrafo tras párrafo hasta dar lugar a un capítulo y luego sumando capítulos, terminar en un libro y así sucesivamente durante 675 mmm, obras. ¿no? Y el agradecimiento eh, dentro de esta asociación... Pues quiero dárselo a Ana Baragaña y Miguel de Santiago. Miguel Santiago, le pregunté el otro día si el D lo había quitado por cierta connotación oligárquica o aristocrática en los apellidos y él mismo explicará eh, el porqué. Y la verdad es que son dos personas amigas eh, entrañables, y de, con quien me encuentro en una maravillosa compañía al tiempo que agradezco también a esta biblioteca viva de, de Alanda el, cuando, entonces voy a responder a, la pregunta, a las preguntas de Ana la primera, eh, cuando escribí el libro pues eh, no es sorpresa para nadie que ...lo escribí en una situación pues muy singular... ...a la de todos vosotros y vosotras ¿no? La escribí en tiempos de pandemia por el coronavirus... ...viendo pues con una gran impotencia la muerte... ...de tantos, cientos y miles de personas... ...con ciudadanos y con ciudadanas nuestros... ...cualquiera fuere el lugar donde esas muertes se eh, produjeron... ...y pues entre ellas... Eh, numerosos amigos y amigas eh, de los distintos lugares del planeta. ¿no? Eh, creo que en este momento eh, llevo ya 12 in -memorial, o 12 necrológicas en el diario El País, eh, porque bueno, pues, me motivaba eh, recordar y reconocer la ejemplaridad de estas personas, eh, amigas y amigos que tanto influyeron en mi vida y que eh, no pude acompañarlos en el último momento y despedirme como, eh, como eh, se merecían. Claro, pensad que además eh, lo que ha demostrado, o al menos a mí me ha demostrado esta pandemia, este encierro durante más de un año ya, pues eh, es nuestra fragilidad. Nuestra vulnerabilidad Nuestra precariedad Y una necesidad de interdependencia ¿no? Incluso recordando un libro que leí durante la pandemia Creo que hay otra definición nuestra Que ha puesto de manifiesto esta situación Que es la llorosidad Es una expresión que he leído en, en Judith Butler en uno de los libros que se titula La vida precaria y que lo que nos ha demostrado al menos a mí esta pandemia es que no somos dioses que no somos héroes que no somos superhombres aquella figura que quiso crear el, el Federico Nietzsche que no somos Prometeos y que realmente lo que nos hace humanos y humanas pues no son precisamente esa omnipotencia, esa omnisciencia, esa fortaleza, sino más bien lo que he dicho anteriormente, ¿no? Lo que nos hace seres humanos es nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestra eh, vulnerabilidad. Y en ese sentido yo creo que esta experiencia de eh, impotencia incluso, pues es la que nos lleva a otra virtud, que está muy maltratada en nuestra sociedad, que es la compasión. Pero no la compasión como sentir lástima y pena de las personas que sufren, ni la compasión como una especie de sentimentalismo externo desvinculado de la otra persona, eh, no la compasión como una actitud de asistencialismo, sino la compasión como ver la realidad con los ojos de las víctimas. Es decir, que el sufrimiento de las víctimas nos entre por los ojos. Es necesario todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. El eh, ver la realidad con los ojos de las víctimas, eh, ponernos de su lado, eh, ser conscientes de que ese sufrimiento lo hemos pasado nosotros en otras ocasiones y, seguramente, lo vamos eh, a pasar. Identificarnos con esos sufrimientos y con esos padecimientos y, sobre todo, luchar y trabajar contra las causas que, eh, lo, han, eh, que lo han generado. Ojo, sí. eh, perdona, eh, sí. estamos hablando de, de publicaciones... Y, claro, en la Internacional del Odio, pues hablas mucho de cómo se retroalimenta la legitimación del poder religioso y el poder del gobierno. Y en concreto, hoy, Infolibre te ha publicado un artículo interesantísimo, en el que ya lo concretas y lo llevas a, no solo a España, sino a Córdoba. Porque aquí la alianza que, que ha establecido Demetrio con la ultraderecha, o por lo menos la legitimación que se retroalimentan pues es bastante flagrante, o sea, coinciden en puntos y, y se apoyan. ¿Nos podrías explicar un poco también, por, eh, son nuestros políticos rehenes eh, ahora mismo? Porque claro, en el libro tú te basas un poco en la legitimación que se da en España entre la ultraderecha eh, eh, bueno, y, bueno, también gran parte del de PP, Vox y, y PP en la Iglesia. Pero ahora también estamos asistiendo a una legitimación por parte de la Iglesia, porque la misa para gobernantes se han hecho a Sánchez, eh, Yolanda también ha ido eh, al Vaticano, yo no sé si es que hay dos iglesias o es que todos los políticos siguen buscando la misma legitimación. Me puedes contar un poco, Demetrio? Eh, ya sé que te he hecho varias preguntas, pero es un poco... porque claro, está todo tan de actualidad eh, ahora mismo y ha pegado también ese giro a la legitimación. Yo creo que has acertado en la pregunta y que seguramente todos vosotros y vosotras ya habéis respondido lo mismo que Ana, cuando ha hecho la pregunta, ya tiene la respuesta. Y yo creo que la respuesta sería poco más o menos la siguiente, la improviso y acaso pues me excedo en la manera de responder. Pero a mí me parece que todavía no se ha llevado a cabo en España la transición religiosa. Y si se ha llevado ha sido con una extraordinaria tímide y siendo los gobernantes rehenes de la iglesia católica perdón, de la jerarquía católica en esto la iglesia como comunidad cristiana no tiene nada que ver porque carece de, de poder y carece de responsabilidad y sobre todo que no tiene ninguna capacidad de decisión a la hora de elegir a los gobernantes entonces yo creo que todos los gobernantes a nivel Estatal y muchos de los gobernantes a nivel municipal y regional, y digo muchos porque hubo un munícipe de esta ciudad que no fue rehén de la iglesia católica. Eh, todos estos gobernantes han sido, han estado sometidos a la jerarquía católica de derechas, de centro y de izquierdas, claro. Entonces, todo lo que está diciendo Ana, como previo a la pregunta, pues responde precisamente a esta teoría que yo tengo sobre el particular. Pedro Sánchez, eh, Yolanda Díaz, y claro, el caso más extremo posiblemente, es eh, el comportamiento y la actitud que viene teniendo Demetrio Fernández, ya veo que... Le... En el tema de Demetrio la cosa es mucho más grave todavía porque, eh, es verdad, eh, mandé un artículo a Info Libre hace unos días intentando que coincidiera con este acto y felizmente Jesús Maraña que pues me atiende muy bien y en el momento en que yo le mando el artículo me dice lo publico tal día y dije bueno pues ese día voy a estar en Córdoba y claro escribí ese artículo el, porque realmente estoy escandalizado Demetrio es posiblemente el obispo el más recalcitrante y más reaccionario de todo el episcopado español que no solamente es integrista sino que es un predicador y un practicante del integrismo y en este artículo me refiero sobre todo a una pastoral que no sé si recordáis, eh, publicada o escrita el 5 de diciembre del año 2018, tres días después de eh, los resultados de las elecciones eh, autonómicas de Andalucía. ¿Recordáis, no? 2 de diciembre, creo, 2018, ¿es así? Bueno, pues este señor, eh, con una celeridad plumífera, de Plumífera, como nos parezca <risa> oportuno, con una el, el, de plumífera, escribe una carta pastoral en la que dice seis veces no se puede, y en las seis veces de no se puede, cada una coincide con un punto o con un, una parte del programa de Vox. Claro, él, como saben, eh, ...suele decir que no se mete en política... ...y que él se dedica solamente a asuntos espirituales y religiosos... ...y en los seis no se puede... ...yo hice un intento de colocar a la izquierda... ...en los seis no se puede... ...y a la derecha el programa de Vox... ...y descubrí que había una identificación, eh, identificación total... ...pero no solamente eso sino que en un determinado momento dice se ha producido un vuelco electoral que me da mucha alegría tercer elemento que es lo que más me motivó para escribir este artículo consideraba que esos seis no se pueden forman parte de la identidad del cristianismo y por tanto identificaba sus posiciones las posiciones de Vox como si fueran posiciones del cristianismo claro, eso me pareció ya que era un, un abuso esa era una manipulación y una irreverencia que por lo demás eh, ninguno de esos puntos aparece en el Evangelio todo hay que, todo hay que decirlo ¿no? pero ahí no termina todo sino que él dice en esa carta pastoral y mi deseo es que este vuelto electoral se produzca a nivel nacional realmente eso ya me dejó fuera de mí y mira que yo intento ser sereno en mi estilo literario en relación con en relación con los análisis críticos políticos y religiosos que hago ¿no? porque la mayoría de las veces tengo que terminar tengo que quitar los adverbios en mente eh, porque ahí creo que me excedo y me paso, ¿no? mañana sale un artículo en el diario El País sobre este acuerdo al que ha llegado la conferencia episcopal con un eh, gabinete de, de abogados eh, que se llama eh, Cremades y Calvo Sotelo y realmente pues, eh, es un artículo muy crítico de, este, de esta firma de este documento porque claro, piensen que Cremades es, es miembro del Opus Dei ¿no? uh -huh. es patrono del patronato del colegio Cajamar que tiene el, eh, que tiene el Opus Dei en eh, Vallecas para más entonces ¿no? claro, pues la tesis que yo defiendo es que el presidente de la conferencia episcopal española Juan José O'Mella ha entregado el, la comisión en manos de una asociación de abogados que va a protegerle y que ciertamente no va a investigar la verdad hasta el final y claro, ¿cuál es el problema? que hay un texto del Evangelio de Juan que dice la verdad os hará libres y con esta firma yo creo que entran en la mentira y en el ocultamiento, en el encubrimiento y en la complicidad eh, de nuevo. Y en ese sentido, pues claro, a mí me van a tener como adversario crítico eh, porque realmente no se puede consentir eh, que socapa so capa de buscar el, la verdad y llegar hasta el final, pues resulta que se entregue esa, esa investigación en manos de una organización eh, como es el Opus Dei. y En el artículo digo en eh, que realmente eso no es eh, seguir eh, la, eh, la tolerancia cero del Papa Francisco, sino que es legitimar a una asociación que tiene además muchos casos de pederastia y uno de los cuales, el caso Gatilueta, seguramente habéis seguido, pues hasta el último momento el Opus Dei ha negado la culpabilidad de la persona que ha sido condenada a dos años. Sí, no, yo lo que os quería eh, preguntar, porque también los políticos españoles tienen una complicidad con el encubrimiento de la conferencia de episcopal, o sea, Vox y PP votaron en contra de la investigación... ¿Pero qué os parece la propuesta de, del PSOE, de, del Defensor del Pueblo, Adelondo, que sabemos que, que fue fraile? Que, o sea, que ¿Vosotros, desde un punto de vista de base cristiana, ¿no? Porque ¿qué, te, qué os parecería la mejor solución para, para dar reparación a las víctimas, o iniciarla por lo menos en España, la solución del PSOE? la solución que propone la Iglesia ¿preferiríais en, como por, Podemos y, tú es que ahora no proponen una comisión parlamentaria? ¿Qué consideráis que sería más adecuado? Venga Miguel, te bueno. en el turno <risa> Hombre, yo quiero que casi todo el tiempo lo utiliza aquí nuestro maestro Juan José, uh -huh. ¿no? Que viene de Madrid y además tiene mucho que aportarnos ¿no? Para mí es una alegría compartir la mesa con, con, con él y con, y con Ana y con todas vosotras y vosotros. Eso vaya por delante, ¿no? Eh, yo, mmm, ah, escuchando a Juan José y, y preparando un poquito lo que podíamos hablar hoy aquí en nuestra mesa, hay algo, ya que habla de los políticos, hay aterrizando en la política nuestra, yo siempre, no sé si alguno de las salas puede ser clarividente en la cuestión, pero a mí me cuesta trabajo, es que, y, y fijaros que ya llevamos años con, con, con todo esto, ¿no? yo no sé el peso de la que juega con todo esto defiende la monarquía continuamente defiende a esta iglesia recalcitrante continuamente es más cuando llega al poder, y eso Juan José en más de una charla, yo lo escuché en el 2018 en la facultad de letras llegó a decir, no sé si lo recordará que cuando la iglesia se siente más cómoda es cuando el peso de gobierno fijaros lo del IRPF del 0,7% en fin, podríamos aquí coger una, un listado enorme de de esta situación es que no puedo entenderlo con pues el tema de las matriculaciones ¿eh? de, el tema de, de ayer mismo ¿no? esa postura de limpiarle la cara a la, a la jerarquía católica yo no lo sé si es que realmente eh, todavía está costando mucho deshacernos de una España eh, muy, muy nacida a raíz de la dictadura de Franco se ha mantenido, yo siempre lo he dicho digo, una de las grandes diferencias que tenemos con otros países de Europa es que el dictador murió en la cama y yo creo que eso lo estamos pagando bastante caro no es el caso de, de Alemania no es el caso de Italia no es el caso del vecino Portugal con la revolución de los claveles son pueblos que se sienten más víctimas ¿no? y por lo tanto la laicidad puede entrar con ese aire fresco Aquí nos está costando la misma vida. Es como si no hubiera el mismo perro, pero con distinto collar. Igual estoy exagerando un poco, pero, eh, porque no se puede hablar en general de todo que sea así, evidentemente. No había otros temas que habría que salvar de este análisis sin ninguna duda. ¿no? Pero en estos temas tan tremendos que estamos tratando, por el tema este que acaba de, de, de plantearnos Ana, yo no puedo entender, fíjate, que además eh, Juanjo lo acaba de decir, con el señor Omeya, ¿no? Resulta que el Papa Francisco, que tampoco es que sea de izquierda, ni mucho menos, ni sea no, lo que pasa que para todo lo que hay, imaginaos, ¿no? En qué situación lo podemos colocar a él, ¿no? Pero es curioso que, que el Papa Francisco se la justicia de la desea para encontrar algún jerarca que lo pueda representar en, en este país. O sea, el hombre tiene que estar tan, tan, tan, tan tan, en fin, escandalizado que pasan los años igual se mueren y no quise España o sea que fijaros el contexto de conferencia episcopal española tan fuerte y fijaros lo que hace o sea, uno media supuestamente que tiene que seguir la línea del Papa Francisco y sin embargo pone el tema de la pederastia en manos de locos directamente en manos de locos entonces yo sinceramente eh, son cómplices de esta situación eh, son cómplices y no se puede permitir y en este gobierno de coalición que es el gobierno que todos y todas podíamos pensar como el mejor de los posibles hablo de, ah, de lo posible eh, no de lo que a lo mejor utópicamente nos gustaría fijaros las respuestas que estamos teniendo en todos estos temas ¿no? y sobre todo en estos últimos terminos un tema transversal de la inmatriculación, muy fuerte, y un tema transversal como la pederastia, más fuerte todavía, porque, claro, está atacando a lo más sensible de la sociedad, que son los niños y las niñas. Sí, eh, a raíz de lo que decías, o sea, en el punto 511 del programa del Gobierno de coalición, consideran indebidas las inmatriculaciones basadas en el privilegio de inscribir en el registro de la propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros, es decir, la declaración eclesiástica, pero en cambio parece ser que son individualmente son 965 inmuebles, ¿no? Operación de marketing. Tú qué, cómo lo ves eso, Juanjo. Bueno, para mí el problema no está en la conferencia episcopal, sino que está en el presidente del gobierno. Es decir, que en el momento en el que está sufriendo la Iglesia católica una de las mayores crisis de su historia con un vaciamiento total de el, del mundo católico, de sus propias prácticas, pues quien les convierte, quien les va a salvar, eh, son precisamente eh, partidos de izquierdas. Y yo no conozco el programa de gobierno consensuado, pero en el caso, por ejemplo, del laicismo, no he visto ningún avance. Que pueda demostrar que realmente eh, estos partidos que co-gobiernan sean laicos. Es que tiene que haber un acto de fe. Y claro, en el tema de la política, como nos fiemos de la fe, pues resulta que justificamos justificamos todo, ¿no? Entonces, claro, para mí el problema de esa aceptación de que de las 100.000 inmatriculaciones solamente 960 sean irregulares pues son todas irregulares porque se basan además en una ley franquista del año 1946 mejorada todavía por el entonces presidente del gobierno José María Aznar pero que ahora llegue el, eh, Pedro Sánchez el presidente del gobierno se reúna con el presidente de la conferencia episcopal y dé por buenas esas, esas cifras por otra parte, cuidado que yo creo que no están al mismo nivel es decir, la jerarquía católica no es un cuarto poder según eh, Montesquieu y luego todas las leyes de la democracia representativa no hay más que tres poderes y resulta que eh, durante todo este tiempo ahí está también por medio Bolaños, el ministro de la presidencia pues resulta que se reúnen al mismo nivel como pares eh, que tienen la misma capacidad de poder, en absoluto, incluso yendo a la propia eh, conferencia episcopal y empezando con un rezo y ahí presente también el presidente del gobierno. Por eso yo creo que eh, quien está salvando hoy a la jerarquía católica del descrédito mayor que ha habido en toda su historia es el propio, la propia coalición de los dos partidos y mirad que yo pues estoy más cerca eh, posiblemente de, de Unidas Podemos por mi relación o por mi reconocimiento de la categoría de algunos de estos políticos pero sin embargo a la hora de hacer una valoración crítica de su relación con la jerarquía, me parece que unos y otros están eh, apoyando precisamente la recuperación. Y claro, eh, ¿por qué han perdido credibilidad? Pues no han perdido credibilidad porque haya más ateos. No han perdido credibilidad eh, porque eh, tengan un alejamiento de la doctrina. Si no o sea, han perdido credibilidad... Porque se han puesto del lado de los poderosos y no han asumido ninguna actitud de solidaridad con los sectores más vulnerabilizados eh, de, eh, de la sociedad. ¿Y por qué? No hay una crítica de la jerarquía católica conforme a la crítica evangélica, ¿no? Los poderes de este mundo os dominan y os oprimen, no será así entre vosotros, que dice el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Por qué no hacen esas denuncias? ¿Por qué no han criticado, por ejemplo, el comportamiento de los bancos y de los poderes financieros y de todos los privilegios que han tenido durante la crisis anterior? Pues porque ellos han sido beneficiados y privilegiados y no les ha, eh, y no les ha afectado. Por eso, querida Ana, no pongamos el atento en la jerarquía, que ciertamente les va a de maravilla, sino que pongamos el acento en la incoherencia de que un partido que se llama laico está privilegiando como nunca se había privilegiado a la Iglesia Católica exactamente 45 años después de haberse iniciado la transición democrática. Sí, sí, está Miguel, si no te importa, como eh, ha sido novedoso lo que ha pasado un poco con la celosía y esta actualidad, ya que hemos tocado el tema de las tripulaciones, <ríe> nos podrías comentar un poco, porque bueno, el tema de la Junta ya es flagrante. Que incumpla su propia ley del patrimonio, que recurra, que recurra al Supremo. Y nos puedes contar un poco cómo está el tema. No sé si todos los presentes conocerán, si haces un pequeño resumen y, y nos comentas cómo está. Bueno, el tema de la celosía es un ejemplo de lo que estamos hablando. Un ejemplo de la complicidad de lo que justamente estamos comentando con eh, la jerarquía católica en el, en, a nivel local. Fijaros, y es muy interesante analizar el contexto de qué pasa con la celosía. Punto número uno, la celosía es reciente, o sea, fue una obra de Rafael de la Laborderius del año 1972. La mezquita de Córdoba tiene un problema, desde que construyeron esas capillas en el siglo XVII la mezquita se queda oscura porque entraba el aire natural por toda la arcada a través del patio de los naranjos entonces era una preciosidad esa impresión luminosa no por la que entraba eso se tapa en el 17 pero queda esa parte la parte del muro más occidental que era el patio de los naranjos sin capilla. y, por ahí, y ahí había eh, entre muro y una, una cristalera chiquitita en la parte alta, más o menos. Los, los, somos más, los que soy más mayores igual, bueno, que ya imaginan cómo yo estoy ya, ¿no? Pero quiero decir que yo era niño y yo recuerdo perfectamente aquella. A deciden quitarlo, deciden quitarlo y poner esas herramientas. Bien, en el 72, la mezquita declarada patrimonio de, de la humanidad en el 84, por lo tanto ya está protegida. Y además... Por aquellos tiempos se crea, eh, se desarrollan la ley de patrimonio, la ley de patrimonio andaluza, la estatal y la andaluza. Yo creo que fue en la década de los 80 también. La andaluza creo que fue en la década de los 90, pero la, la estatal fue anterior. ¿no? Y por lo tanto, protege al monumento al 100%. ¿no? no se puede tocar nada, no se calla por algún motivo de restauración, etc. Bien, llegamos a la celosía en concreto. ¿Qué ha pasado? Fijaros el contexto de la celosía. Como muy bien ha dicho Juan José, Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, es un gran poder fáctico de la ciudad. Siempre han, este y todo los anterior obispos. obispo. Bueno, imaginaros, si hablamos de Caja Sur, aquí tenemos personas que nos pueden dar discursos sobre la situación es, eh, que es para ponerse los, los pelos de, de punta. ¿no? Pero ¿qué pasa en ese contexto? Fijaros. Al obispo se le mete entre ceja y ceja que la carrera oficial de la Semana Santa tiene que bajar a la mesita catedral nunca un obispo había ido a una reunión de la agrupación de cofradías nunca la agrupación de cofradías son unas 38 entidades y votan democráticamente las decisiones de la agrupación y la presencia del obispo hace que dos tercios de la cofradía de la Semana Santa de Córdoba voten a favor de que la carrera oficial baje fijaros que hubo un tercio ¿eh? dentro de la presión que, que dijo que no, que no estaban dispuestos a, a, a ese cambio. Bajar a la carrera oficial, ¿qué significaba? Que para entrar en las cofradías una detrás de otra, hace falta dos puertas. Solución, desmonto una, se lo fíen, y de esa manera pueda hacer el recorrido por el interior de la mezquita. ¿no? Lo más fuerte de todo ya no es la intención de, de Demetrio Fernández. Lo más fuerte de todo es que en aquel momento está de consejera de Cultura Rosa Aguilar y en aquel momento eh, de secretario provincial del sueca que después llega a ser presidente del Parlamento Andaluz eh, Juan Pablo Durán fijaros que en un principio el anterior delegado de Cultura de Córdoba, no recuerdo el nombre se negó a que se hiciese precisamente a que se retirase la celosía fue destituido y pusieron a un delegado, fijaros el delegado que pusieron en Córdoba, el antiguo presidente de la agrupación de cofradía. No sé si me vais siguiendo porque hay acá una novela increíble, ¿no? O sea, una novela increíble en el que el mismo poder político, que es el que realmente debe de regir los destinos de la ciudad, le ponen en bandeja y con una alfombra impresionante a este señor, a este señor Demetrio Fernández, para que su carrera oficial baje a la mezquita. Y en contra de las leyes y en contra de todo, quitan las elecciones. y bajan la carrera oficial a Córdoba por imposición del obispo de Córdoba. Pero es que además el Ayuntamiento de Córdoba, en ese momento una coalición de gobierno pesó izquierda unida, la alcaldesa y su, y su concejal de presidencia, que es el que lleva la relación con las cofradías autoriza la bajada de la carrera oficial. Por lo tanto, tenemos una complicidad general ya de Junta Andalucía, de Ayuntamiento y el gobierno siempre de perfil. ¿eh? Cuando la mequita, como bien decimos antes, es un patrimonio no solamente de corda de Andalucía o del Estado, sino a nivel mundial de primer orden, de perfil siempre. Al final, ¿qué pasó? El mismo Rafael de Alago pues, tuvo que decir, bueno, pues denunció la situación, y ha llegado hasta el Supremo y el Supremo ha dicho que no se tenía que haber retirado la celosía. Fijaros la película. La película de un poder fáctico, que le ponen en bandeja todo para que al final haga lo que este señor quiera y además ya para cerrar un poco la, la guinda, que encima el ayuntamiento le pone su palco en la espalda de la mezquita para que el señor obispo todos los días se monte en el palco, escoltado por la policía local de Córdoba para dar la bienvenida una vez que las cofradía entran por la puerta del palco. O sea, fijaros que rizar el rizo más es imposible es un ejemplo cercano, sencillo y claro de lo que acabamos de decir ¿quién es el responsable máximo? Dimitri Fernández, no las administraciones públicas nuestros representantes políticos esos son los representantes, esos son y fijaros que esto no se hace cuando está gobernando el partido popular que es lo fuerte ¿no? ellos ya pusieron el tornillo el partido Popular llega y lo que hace es atornillar con fuerza ese tornillo que ya anteriormente ¿eh? ha sido colocado. Como este caso y como otros muchos que podríamos analizar. Totalmente. A mí me ha encantado escucharlo lo que veis, pero yo quería que volviera con el tema del libro. La Internacional de los Sí, hombre, nos quedan diez minutos porque yo creo que sería interesante que tuvierais media hora para preguntar. ¿eh? o sea, las... Yo, por ejemplo, ¿cómo desmonto ese discurso? Pues haciendo ver que cuando ellos dicen que defienden los valores cristianos, yo digo que están atentando contra los valores cristianos. Y lo demuestro con argumentos de carácter ético, de carácter evangélico, de carácter político y con una buena fundamentación teológica. Es decir, que esa es la segunda actitud que yo creo que debemos, eh, que debemos eh, adoptar. La tercera, fundamental, la militancia en aquellos movimientos y en aquellas organizaciones eh, que defienden planteamientos ecológicos, eh, feministas, decoloniales, anticapitalistas, etcétera, etcétera no vale el discurso porque yo escribo el libro y desmonto esos argumentos creo con la solidez que me da eh, los conocimientos desde el punto de vista de mi formación política y desde mi formación eh, teológica, pero claro el, eh, si no hacemos militancia por eso cuando algunas personas se nos define como intelectuales eh, yo creo que el intelectual es un activista también y creo que tenemos que ejercer el activismo ¿por qué gente de activista del integrismo católico más reaccionario del siglo XIX el obispo Demetrio, cuidado, el obispo Demetrio y otros muchos eh, obispos leí el otro día y lo cito aquí en el libro un estudio que ha hecho el eh, reactor jefe de religión digital de Jesús Bastante que dice que en España hay 12 obispos que están posicionados directamente del lado de Vox pero yo es que he descubierto más que si ponemos al lado el programa de Vox y en un lado y a la derecha el programa de la Conferencia Episcopal Española hay un 80% de coincidencia. Y esa coincidencia no es solamente teórica, sino que lleva a eh, los discursos de odio que desembocan en prácticas violentas. Cuidado. El problema no es que eh, haya discursos de odio que se queden en el ámbito teórico y en el ámbito genérico, sino que a cada discurso de odio eh, responde un comportamiento violento contra LGTBI, contra las personas migrantes, contra eh, las personas eh, musulmanas, contra el matrimonio igualitario, contra el feminismo. Fíjense que eh, Vox habla de ideología de género, pero es que todos los obispos españoles hablan también de ideología de género. ¿Y qué significa eso? Pues no es un simple patinazo eh, de, de discurso, sino que es la negación de la teoría de la de la teoría de género, que es una teoría científica y rigurosa que está fundada en argumentos éticos, el, el científicos, el filosóficos, etcétera, etcétera. Por tanto, la militancia en todos aquellos movimientos que están luchando en contra del de discurso, de, discurso de otro, ¿no? Y la cuarta función, la, la cuarta actividad que debemos realizar es el eh, no transigir ante ninguna de esos discursos que se hagan en nuestra presencia. Claro, porque a veces, es verdad, o nos reímos o no les damos importancia y decir, bueno... Esas son cosas de mi amigo, del vecino, del compañero. No, Esas son cosas que suponen una orientación hacia las prácticas violentas. Y en ese sentido creo que esas cuatro actitudes son las que de manera espontánea eh, se me ocurren. Y quizás habría una quinta, que no sé si la voy a encontrar, que eh, la he tomado de... Eh, la, que la he tomado de Frida Kahle que es el, la undécima propuesta para deconstruir dice ejercer la capacidad de ironía y de duda de la que carecen los generadores de odio enfundados como están en certezas absolutas identidades singularistas y seguridades ególatras gestos airados y actitudes violentas Frente al discurso de odio, tendríamos que seguir la propuesta de Frida Kahlo, comillas. Reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan, sino como los que nunca se rinden. Yo creo que esto es fundamental. Frente a esos discursos tan dogmáticos, tan afirmativos, eh, nuestros discursos de duda, nuestras, nuestra actitud a veces de ironía, ¿no? Por ejemplo, recuerdo eh, cuando leí esta novela maravillosa que no sé si conocéis de Albudena Grandes Las tres bodas de Manolita tomé esta frase Aprendí que la alegría es un alma superior al odio Las sonrisas más útiles eh, más feroces que los gestos de rabia y desaliento Por ahí, estos dos eh, mensajes de estas dos grandes mujeres, yo intento llevarnos a la práctica. Miguel, ¿querrías eh, apuntar algo, te digo ya como despedida, sí. antes del turno de preguntas. Yo quisiera, eh, cogiendo el libro de, de Juanjo, eh, eso es una, termina su libro también muy interesante porque da pistas, estrategias precisamente para cómo podemos enfrentarnos con hace un recorrido muy interesante de los focos internacionales del odio de Bolsonaro, Brasil el tema de Trump el tema de la extrema derecha de Europa, etc. es muy interesante el libro el libro no es excesivamente extenso y se, y se lee con relativa facilidad digo que es un manual muy interesante para prepararnos eh, como ha dicho como estamos aquí comentando ¿no? cómo pero yo voy a leer algo que, que, que juan mete en su libro y que creo que es lo más humano que podemos leer en este momento contra este odio ¿no? y es, eh, lo voy a leer y después vamos a caer en quién fue esta criatura que fue víctima de este odio del que estamos hablando es mi cara hombre, no he hecho nada grave señor por favor, por favor, no puedo respirar por favor hombre, por favor alguien por favor hombre, no puedo respirar no puedo respirar, por favor, hombre. No puedo respirar, mi cara. Solo levántate. No puedo respirar, por favor. Una rodilla en mi cuello. No puedo respirar, mierda, voy a... No puedo mover, mamá, mamá. No puedo, mi rodilla, mi cuello. No aguanto más, no aguanto más. Soy claustrofóbico. Me duele el estómago, me duele el cuello. Todo me duele. Dame agua o algo, por favor, por favor. No puedo respirar, oficial, no me mate. Me van a matar, hombre. Venga, hombre, no puedo respirar, no puedo respirar. Me van a matar, me van a matar. No puedo respirar, no puedo respirar. Por favor, señor, por favor, por favor, por favor. No puedo respirar. Bueno, pues eh, yo creo que ahora tenéis el privilegio de poder preguntar a estos dos fieras. Así que, quien quiera, pues que empiece. Una pregunta. ¿Has leído el libro de los arquitectos del terror de Paul Preston, publicado el año pasado? Los arquitectos del terror, de Paul Preston. No, no, no le he leído. es que es muy interesante porque va en esta misma línea y lo que hace es que habla de siete personajes... Un policía, Carnavilla, yo no lo conocía, Tusquet, Cultura, que fue tío de Esther, bueno, tío de Esther, la que quería ponerla esta. Y ahora voy por Pemani, ¿no? Es decir, cómo y además es uno que me está llamando muy, muy poderosamente la atención porque es que estamos viendo cómo se repite, cómo son es decir, odiadores y cómo es mensajes de odio permanente, ¿no? a no olvidar todo el terror, muy interesante. De, de, de Paul Preston, del año pasado vamos, ¿no? de alguien ah. mm, can... Aureliano, vamos eh, vamos a ver Juanjo Juanjo y Miguel es que a mí me da la impresión bueno, voy a poner a partir del ejemplo si se hiciera una encuesta en la población española, de entre los partidos políticos conocidos y que hay en el espectro pues, eh, y se les preguntara ¿cuál crees que es el más cristiano de todos? estoy seguro que salía vos esto, bueno, es una suposición es una suposición esto me da lugar eh, a una reflexión porque claro, vosotros, Juanjo, eh, pues tú eres teólogo eh, muy bien, tú has hecho estudios de teología tenéis una gran formación pero claro, ¿qué sabe la mayoría de la población española más allá de de la catequesis que se le dio. Entonces ellos no saben diferenciar, digo, no saben diferenciar entre los evangelios, que yo no sé si se los han leído, y lo que a lo largo de la historia ha ido construyendo la iglesia. Entonces, claro, yo veo una debilidad tremenda en lo que tú en este caso puedes estar defendiendo unos conceptos, unos principios que te remite a los evangelios. Tú, igual, eh, Miguel, una debilidad enorme en la gente. Entonces, eh, el tema del odio puede estar muy presente en alguien que se llame muy cristiano. Porque yo no le veo, yo en ese aspecto, eh, yo no soy, vamos, yo soy bueno, laico, le veo bueno, a vosotros unas posiciones de francotiradores y, por mi parte, una posición admirable, porque es que yo no sé, yo es que sería incapaz de continuar en, en un, esta, bueno, un estamento. En algo donde prácticamente es dificilísimo. Bien, es un poco eh, la idea de la reflexión. Después, por otro lado, en este caso va relacionado con los dos últimos libros tuyos, el de la Internacional del Odio, que yo, efectivamente, tal como ha dicho Miguel, es muy fácil de leer, muy bueno, muy interesante. El siguiente, el de La compasión en un mundo injusto, eh, lo hace ya de una perspectiva... Eh, Teológica, de corte religioso, y no sé si en este caso inconscientemente has compensado el impacto tan fuerte de este primer libro con el otro de la compasión, que sería un otro debate un poco distinto. Claro, los dos libros están relacionados, pero sin pretenderlo, porque son dos libros que yo escribo en momentos diferentes. Y, cuando... y por tanto yo pues me dedico a presentarlo y, y a dar entrevistas, muchísimas, eh, y luego cuando yo escribo el siguiente no lo escribo como un intento de respuesta y sin embargo Aureliano quizás lleve razón de que intencionalmente, aunque quizás de manera inconsciente, yo he escrito el segundo libro de La compasión en un mundo injusto como... este sería como una especie de teología política negativa y el otro sería la teología política positiva como respuesta a la situación de, eh, del otro. Pero llega razón en la observación que has hecho anteriormente. No sé si has hecho alguna encuesta, pero me parece que es verdad. Que si ahora se hiciera una encuesta entre gente católica, bueno pues claro, si haces una encuesta entre gente católica un domingo a la salida de misa, pues te sale el 90% de personas que se identifican plenamente con el proyecto de vos, bueno, con el proyecto de vos y con el proyecto del Partido Popular, eh, casi al 100%, ¿no? Pero, ¿y eso por qué? Pues yo creo que tú mismo has contestado, ¿no? Mm, la poca gente que todavía sigue practicando, eh, recibe mensajes que van en esa dirección, eh, en las catequesis de primera comunión, en las catequesis de confirmación, en las predicaciones, ¿no? En el confesionario, cuidado, la importancia que tiene el confesionario para reforzar esos comportamientos represivos, sobre todo en las relaciones afectivos sexuales es impresionante, ¿no? Y luego, claro, lo referente, por ejemplo, al tema del matrimonio igualitario, eh, lo referente a la heteronormatividad, a la binariedad sexual, evidentemente que todos los mensajes que se tramiten, y además, pensar que hay muchos altavoces, ¿no? Yo, por ejemplo, recibo una información de las noticias religiosas todos los días de, eh, del mundo de la razón y de ABC y es que es justamente eso lo que tú estás diciendo pero porque al mismo tiempo dirás claro, sois francotiradores pero es que muchas veces los medios de comunicación se hacen más seco de estos planteamientos integristas y nacionalcatólicos que de los planteamientos de una teoría crítica de las religiones y de una teología de la teología de la liberación ¿no? pero aún así todo yo creo que hay que seguir resistiendo y hay que seguir proponiendo propuestas alternativas de ciudadanía igualitaria de ciudadanía eh, integradora de ciudadanía eh, que no se reduzca al Estado al Estado-Nación fijaos que en la pastoral que escribió el 5 de diciembre de 2008, Demetrio Fernández, hablaba también del tema de la identidad entre ciudadanía y nación. Sí. Yo creo que es lo más contrario al mensaje universal del amor cristiano, ¿no? Es decir, considerar que la ciudadanía se corresponde estrictamente con el ser eh, miembro de una determinada nación. Cuando yo creo que el cristianismo originario propone una ciudadanía mundo, no una ciudadanía reducida a, a la nación. Son percepciones muy acertadas, pero creo que tenemos que profundizar en por qué está calando tanto en la gente. Ahora, calan, y creo que es una simpleta lo que voy a hacer, porque son mensajes muy elementales, ¿no? son mensajes muy simples, que caben perfectamente en las personas que no tienen capacidad ni sentido crítico. Pero tenemos que pensarlo. Ahora, cuidado, no te refieras solo al ámbito de los que llamas con toda razón francotiradores dentro del catolicismo, sino que hay que remitir también a la ciudadanía, ¿no? A los líderes de opinión a las personas que puedan tener una influencia ideológica o intelectual y ahí, con todos los respetos, queridos amigos y amigas, nadie está libre de responsabilidad en este tema. No proyectemos la responsabilidad única y exclusivamente eh, sobre determinadas figuras que pueden tener una cierta eh, representatividad. ¿no? Y lo digo de manera especial en el tema del feminismo, ¿no? Y bueno, el feminismo es un asunto que tienen que combatir y que tienen que defender las mujeres. Oiga, y nosotros que practicamos la masculinidad hegemónica y que practicamos en el ámbito religioso la masculinidad sagrada, que estamos legitimando el patriarcado, pues yo creo que tenemos que ir e implicarnos para deconstruir precisamente todo eso. Yo creo que primero la noto, Carola, ¿no? Por eso. Venga. Intentad ser breves, que nos tengo un cuarto de hora, ¿vale? Vamos a apurarlo aquí como sea, entre todos, venga, entre <risa> todas. Sí, por eso nos quedamos, porque a las nueve cierran. ¿no? Entonces por eso os digo que vamos a intentar, ¿vale? Para darnos tiempo a, todo, a todos, todas. Venga, Carola. Una pregunta para Juan José. Como, como activista social me interesa mucho conocer bien a la casada para elaborar estrategias. En el caso de la jerarquía de la Iglesia Católica, no lo logro, no me supera ponerme bien en su mente. Pues me gustaría preguntarte ¿qué es lo que más teme la jer jerarquía católica? O en otras palabras, ¿cuál es su punto o su flanco débil por el que podríamos enfocar con una niña? tienen muchos flancos débiles, pero resulta que eh, no se conocen y por tanto no se pueden neutralizar ni responder. Pero a mí me parece que el flanco más débil es su alianza con el poder y su olvido y eh, actitud totalmente ajena y distante hacia los sectores eh, más eh, vulnerabilizados de la sociedad. Fijaros que hablo de vulnerabilizados, no de vulnerables, ¿no? Porque no hay nadie que sea vulnerable, sino que las personas vulnerables es porque han sido vulnerabilizados. Bueno, eh, en síntesis, eh, yo creo que el, eh, son unos excelentes estrategas eh, que tienen suficientes apoyos externos que dan autoridad a unos comportamientos y a unas teorías que carecen totalmente de ellas. Perfecto, venga, Robert. Yo era un pequeño apunte de lo que estaba diciendo antes sobre el feminismo eh, y es que está lo que es, las mujeres son las que más deben movilizarse para reclamar. Pero si el espacio social sigue siendo el mismo, si la gente que hemos estado haciendo, patriarcado, persona, hombre, Masculinidad, patriarcado, eh, instituciones cargadas ya de eso, si no empiezan a ceder, a movilizarse y a hacer algo, quizás a propuesta de, del movimiento feminista o el feminismo, pero tenemos que ser conscientes y permeables a ceder espacio, porque si no si el espacio es el mismo, por mucho que se queje, si no cedemos nadie, ni personas, ni instituciones espacio, la cosa puede quedar en grito, pero al final en silencio y inacción. Y luego un pequeño apunte mmm, sobre el título del libro. Y eso. Mmm, a mí mmm, lo prefiero, bueno, prefiero decir mmm, como la cultura del odio, como la internacional del, del odio en una parte, pero está todo dentro de la cultura del odio, donde están la, las opciones que un poco imponen ese odio y que lo van haciendo cultura dentro de las personas y dentro de las instituciones. Y, y, luego, y, y, y esa cultura que, que va que va impregnando todo y, y, y que consigue a gente que no está odiando y que está haciendo su vida pues la consigue cada vez involucrar a, a como una forma de que no se le da la posibilidad, como dices tú de otra opción filosófica o como dices tú que, que hay que escaparse con humor, con ironía que ya un poco... ...por así decirlo... ...que no es lo normal... Lo, ...lo que se ajusta a las normas... ...que están obligando a que entres en su círculo de odio... ...y que dé una respuesta de odio violenta... ...cuando los violentos y la violenta son los que generan... ...esa cultura del odio... Por eso que yo lo, lo... ...aunque estoy de acuerdo con el título y con, ...pero que... ...yo lo encuentro un poco más amplio en la cultura total del odio... ...que ha generado... ...la religión y otro tipo de... de opciones ...yo defiendo el título... Sí, sí, Porque que eso es visibilizar no, no, no, no, no, que se trata de un fenómeno extendido universalmente y que además se refuerza universalmente. ¿no? Yo, en un primer momento, cuando empecé a escribir el libro, eh, lo hice pensando en Bolsonaro, que es pues, el, el centro o el epicentro del, del discurso de odio. Pero es que al, después de mi, pre, mi viaje a Brasil dando clase en universidades eh, durante todo el mes de agosto eh, participando en manifestaciones contra Bolsonaro reuniéndome con dirigentes políticos, activistas sociales, científicos sociales pues el, eh, me doy cuenta de que el, eh, luego voy a América Latina, a otros países y me doy cuenta de que el caldo de cultivo es el mismo y además desde el punto de vista religioso con los mismos actores que son los evangélicos fundamentalistas ¿no? pero es que vengo a Europa y me encuentro con que hay cuatro o cinco países donde el liderazgo ideológico y en algunos casos el liderazgo político y la influencia en la ciudadanía es precisamente de estos sectores ultraconservadores ¿no? y por tanto eso lo quise explícita y visibilizar en el propio título es decir, la internacional del odio no es un problema de Vox y Actio oír. solo, la internacional del odio no es un problema de Bolsonaro y su alianza con las megaiglesias evangélicas tal la internacional del odio no es, y así sucesivamente sino que es una coordinación perfectamente diseñada para destruir el sistema democrático dentro del propio sistema y de esa manera hacer que triunfe un modelo económico que es el ultraneoliberalismo, que no tiene entrañas de misericordia. Así de claro, por eso sigo defendiendo. Ahora es verdad que esa internacional del odio se ha gestado a través de una cultura de odio de múltiples formas. Perfecto. Eh, a ver, esta segunda columna el penúltimo. Usted quería... no, uh, en, en 2009, he, he sido el reportero general de la han dicho, uh, Quizá vamos a quitar de la lista uh, de, uh, del patrimonio mundial de la UNESCO la mezquita, porque en muchos documentos que recibimos no vemos la palabra mezquita, pero la catedral de Córdoba. Eso es una información. Segunda información. Eh, el obispo Barbarán eh, el obispo de Lyon el Francia ha sido eh, juzgado y no ha sido condenado pero por lo menos estoy completamente de acuerdo con usted hay que y insistir insistir, insistir y quizá eh, pasará aquí como ha pasado en Francia y las cosas ya. y mi tercer eh, eh, comentario si una pregunta es más que una pregunta tengo, tenemos la misma edad ¿eh? Tiene 75? Yo tengo 75. Y uh, lo, que, lo que veo, ¿eh? he, he hablado mucho con un amigo mío que es un gran demógrafo, Emmanuel Todd, que acaba de explicar un libro muy interesante. Eh, la, el hecho que somos que la sociedad europea es a más y más vieja, hace que vamos a ser más y más conservadores. ¿Qué piensas de esto? no he entendido, perdón, la... la última ¿Qué, que, ¿Qué pienso de qué? El hecho que la, hay más y más hijos en nuestras sociedades democráticas europeas y ellos se van a ver a los, a los, a los a partidos más conservadores y, y, y más de contra derecha. Por ejemplo, el análisis que se ha hecho de Eric Zemmour y de... de en Francia, en Francia, que es un judío argelino pero de extrema derecha, hemos eh, eh, visto que muchos de los que quieren votar para él son gente de más de 60 y 70 años. Yo prefiero que intervengan ustedes, porque si no, a cada pregunta doy un sermón y, y prefiero juntar todas. Venga, tenemos tres preguntas, bueno, que yo haya localizado, ¿vale? Eh, aquí Curro, a él y el fondo. Venga, Curro. Bueno, yo, leí he leído el libro, me ha encantado, es imprescindible para mí tener un manual así. Pero veo una falta, no sé si está de acuerdo en cómo la Internacional del Odio va... Acaparando territorios, y no se habla mucho de la crisis del bienestar, la crisis del bienestar social, la crisis económica. No de una quincena de crisis en Europa, y eso lo ha hablado con una parlamentaria europea. El, la parte reaccionaria ha aumentado como nunca se ha visto en Europa, y viene en favor de una crisis del bienestar social. Con el bienestar social, bien, en países de Europa del Norte, eh, hay incluso una falta de religiosidad, porque no es necesaria en su mente, pero aparte de eso, no buscan en la parte reaccionaria, no buscan en un partido fascista o en un partido autoritario la salida. Es en donde hay una crisis social. En el caso de América Latina, es notorio. En los países donde hay una crisis económica, los evangelistas de la economía de tal que piden dinero, muchos de sus seguidores viven en la ruina completa. Y siguen a, a estos líderes porque tienen un mensaje que cada que les le llena o les le salvaguarda o creen que eso les va a liberar. Y eso es un problema que, que yo creo que faltaría a liberar del problema de la economía, del malestar social y el aumento de la parte reaccionaria. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Bueno, pues eh, en esta segunda fila, el tercero, ¿no? Eh, levantado los ah, el cuarto, el cuarto, perdón. perdón. Sí, sí, mira. Sí, no, creo. Creo. Como bien saben, la semana pasada Vox ¿no? Bueno, ¿no? sí, sí No, pues había dicho el cuarto Bueno, tú y luego el cuarto Es igual, es igual, da igual Habla tú y luego le doy al paso A lo mismo vais a hablar los dos Yo no tengo prisa Venga. Como bien saben, la semana pasada Vox tuvo representantes De Bogotá, Colombia Una reunión con los partidos Entre los recalcitrantes políticos de allí y preguntan muy puntuales. Este tipo de reuniones que está haciendo este partido de extrema derecha les va a dar rédito para seguirles para desestabilizar a América Latina, siguiendo en línea de la, de la internacional del hoy. Entonces sí si me hago con este la pregunta. Oigo es que no mejor con el oído izquierdo y, <risa> y veo mejor con el ojo izquierdo. No sé si tendrá algo que ver con la ideología, pero no he entendido muy bien. Que vos sí, lo... está haciendo pues, una especie de gira por América Latina pues, para ver si creen que les dan los réditos de la decisión América Latina están buscando precisamente esta alianza. No? Ah, bueno, pues prefiere, eh, Juanjo, que le hacéis ya todas las preguntas que quedan. Entonces, ahora sí que, por favor, en fin. ¿Puedo? Sí, sí, por favor. Muy buenas noches. Lo mío no es pregunta. Es eh, que he pensado que muchas de las cosas que ustedes están diciendo y una de las cosas que le pasa a la Santa María Iglesia es que utiliza mucho, mucho, mucho y bien a Jesucristo, pero lo sigue muy poco, muy poco, muy poco. ¿Alguien quiere hacer alguna cuestión más? Os digo porque estamos cerrando la ronda y ya van a responder y... Bueno, yo te hacerle un comentario a los dos compañeros que antes han planteado una pregunta y que, poco no ha decidido que, bueno, que, no era él quien lo tenía que contestar. Yo quería comentárselo ¿no? al compañero de acento francés eh, que efectivamente quizá hay que enfrentarse... A, a algunos de las evidencias que aparentemente son evidencias, pero que tienen un interrogante dentro, mmm, con una cierta información igualmente científica, que cuando él plantea, sí, eh, una Europa envejecida, una Europa que somos el producto del bienestar, que es un, a partir de la terrible Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, lógicamente es una, una, una Europa rica, una Europa que, por tanto, está manteniendo la provocación de la vida, etcétera, etcétera, estos son, son datos objetivos. Entonces, él se plantea, y yo con él, que efectivamente hay respuestas que hay que buscarlas en las ciencias sociales y quizá, y a mí en ese sentido, lo que dijo Juan, que me parece muy importante, no somos suficientemente militantes, suficientemente activistas, aquellas personas que estamos en, en el trabajo diario, a lo mejor, en un trabajo científico en el ámbito de las ciencias sociales, y como bien dice el compañero, es decir, la iglesia, las iglesias, son muy listas, porque tienen una respuesta así rápida, como la que tú dices, se habla mucho de Jesucristo, pero en realidad totalmente fuera del, del mensaje original cristiano, en fin, me lo puede representar en su mirada Juan José, ¿no? Entonces, creo que ese activismo <coughs> debe ser también sólidamente sustentado en respuesta uh, vamos a llamarle humildemente científica. Es decir, la pregunta que el compañero hace a mí me parece importante. O a sea, mí me parece importante, ¿por qué? Bueno, porque hay que describir quiénes somos y, por tanto, qué, es lo, qué respuesta estamos dando, ¿no? Y ya engancho, para comentarle al compañero que también se le ha oído mal aquí, que en Latinoamérica ya no hace falta más, muchos más predicadores. Es decir, que que vayamos allí a predicar, ya me parece mal, pero están muy predicados. Quiero decir que la Internacional del Odio, que tiene fuerza económica, particularmente en los Estados Unidos, particularmente en América, uh, está muy bien, está, tiene ya muchos propagandistas. Sintetizando un poco, entiendo que los movimientos cristianos evangélicos sí que son activos y sí, y sí que han hecho ya mucha predica. No sé si con esto te respondo. Es decir, a mí me parece que el mensaje de vos, que me parece terrorífico, pero que ya, que ya, está, que ya está muy triadito muy ya. ¿eh? Sí, el mensaje de Bolsonaro representa a, a, a una, o sea, una mirada religiosa particularmente dañina en términos de odio y particularmente concreta en términos de internacional, porque... ¿Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho? Es cuando empieza a haber mucho dinero detrás de estos movimientos, de Facebook, etcétera, etcétera, de, de, de internacionalizar el odio, cuando la cosa se hace más potente. Y Latinoamérica en ese sentido tiene mucho que ver. Y el Interamerican Bank of Development también. Y los grandes bancos al servicio. Bueno, a dos apuntes muy rápidos, venga, ¿eh? eh... Una una y luego, Rafa, déjelo sí. que estés muy breve y luego tú, venga. Mi pregunta es súper breve. En el caso de ese perfil de persona reaccionaria y sensitiva como un este, este internacional del, del odio, ¿cómo se ah, debería actuar cuando eh, se presenta un discurso sí. contra hegemónico para demostrar su, su argumento, por llevarlo de una manera, y esta persona eh, se cierra y banda todavía más? Porque estamos de acuerdo que son gente que no tan proclive a... a a la interpretación de, de su pensamiento, ¿no? ¿Cómo se actúa en este caso? ¿Quieres responder? O no, no, nada no, nada. yo ya no voy a responder porque prefiero que intervengan ustedes porque a cada respuesta doy otro sermón y ya no quiero que... <risa> en, en todo caso, sí que es este cierto que en el libro en la parte final da las claves como, o sea, el propio cómo se construye el discurso del odio de verdad que en el libro tenéis muchas respuestas y... Y bueno, voy a hacer otro post-debate una vez que lo leamos. Rafa, bueno, quería intervenir, que creo que puede ser un colofón muy interesante, porque tiene un dato muy importante de. Vamos, venga, Rafa, todo tuyo. Pero, pero después te lo doy. Venga. Yo creo que le estamos dando vuelta siempre a lo mismo, en la misma noria. Estamos queriendo cazar en el mar y pescar en el campo. Le estamos llamando a todo lo mismo, a la iglesia lo mismo que al cristianismo y demás. Una ¿no? o sea, no cosa del el cristianismo. Y la eclesiástica es el anticristo. Y no y es incompatible una cosa con la otra. Y en la cuestión pública, más de uno, estamos diciendo que determinados representantes públicos no lo son. Son representantes de sus respectivos partidos políticos, al que se debe por mandato imperativo, por lo cual son los mayores enemigos del pueblo. Y en esa traición, uno, la iglesia a Cristo y la casta política al pueblo, en esa traición tienen el denominador común. La culpa nuestra. Los que van a la iglesia, que se creen que donde llevan a bautizar a su niño es otra cosa diferente a la de la federación, es la misma. Y otra, los que van cada cuatro años a votar, creyendo que existe. Y no se le cuenta que el IE es un partido en una lista cerrada y bloqueada que ya es traidor de principio a su propia ideología, sobre todo los que decían que eran de izquierda. Luego estamos dando de vuelta a la noche y no vamos a salir nunca de este simple <tose> <tose> <tose>